Cómo celebraron la Navidad los famosos. Mira sus posts y mensajes. Como sucede últimamente durante cualquier festejo, sobre todo en esta época en donde las redes sociales tienen tanto peso, la mayoría de las personas utilizaron sus cuentas personales de Instagram, Twitter o Facebook para enviar saludos y dulces mensajes a sus seguidores. Además de evidenciar qué tal pasaron la Nochebuena. Y, por supuesto, los famosos no quedan afuera de esta tendencia. Carolina Ardoay, Florencia Peña, Susana Jiménez, Vicky Sipolvitakis, La China Suárez, Marley y el pequeño Mirko. Entre otras figuras mediáticas compartieron tierros post de Navidad. La griega posó junto a su pequeño bebé, Salvador Uriel, y expresó la felicidad de ser madre, Papá Noel me dejó el mejor regalo. Feliz Navidad para todo. Otra mamá muy dulce fue Isabel Macedo. La mujer de Juan Manuel Urtube subió una dulce imagen foto de su beba, queriendo tocar la decoración del pinito navideño. Al pie, la modelo escribió, y yo que andaba siempre medio sola, de golpe me encuentro rodeada de tremendo familión. La miro y no lo puedo creer. Fuiste tantas veces mi deseo de Navidad. Pampita posó muy sonriente junto a sus tres hijos, Beltrán, Bautista y Benicio, y redactó un conmovedor mensaje, que el amor sea siempre el motor que nos mueve. Amor a todos y todo a nuestro alrededor. Amemos más amemos fuerte. Amemos a la familia a los amores, a amigos, desconocidos y enemigos. Amemos nuestro país, nuestro planeta y nuestro universo. Amemos la vida. Feliz Navidad para todos. Alejandro Gueve, un papá orgulloso, no dejó de mostrar parte de su velada. En un tiernísimo video, el conductor filmó a su niño mientras cenaba. Mirko parecía cubierto de comida en su carita y con su característica sonrisa heredada de su padre. Mira cómo terminaste en la cena de Navidad, se escucha que dice el presentador con mucho humor. En fin, no te pierdas todas las publicaciones y bellos momentos. como sucede últimamente durante cualquier festejo?.